De cuando los animales hablaban, hay una tendencia excesiva a halagar a las hembras. Se ha hablado mucho de la gallina y nada de mí, que soy el gallo de los huevos de oro. Pere Calders, invasión sutil y el tre con tres.